Porque está cállate, lo porque te pongo unos chingazo. Entonces, no contestes así, pendejo. Para que se encuentres abogados, lo pendejo y lo puñeta que estás. Entonces, leyo por muchas veces otra vez, cabrón. No te vamos a firmar hoy el convenio de conexión entre las plazas. Está fuera del convenio de separación, sí o no esta sí, ya no, pendejo Si o no, cabrón Si o no, cabrón no, sí, no, no, Si dice no, ¡Te, te voy a poner un putazo Si ¿sí o, o no, no ¿Dime si, no, ¿sí ¿no? ¿dime si no, ¿sí o no Dime Si o no, no. Si no, no? chingasta tu madre, cabrón si... ¿Cómo están, chamacurri? Estamos aquí en un... con un nuevo video para el canal No sé por qué hago movimientos con las manos Estamos aquí en un... Deja de chasquear Ok, chicos, este, aquí voy a adelantar el video a cámara rápida porque, o sea, lo avisé en el video, pero se me trabó un chingo la grabación y todo eso. Nada más les aviso para que luego digan, este va a tocar? está mi loco, ya. Nah. Uh, super Hibali, empecemos a ver, Vamos a guardar todo esto Este cofre va a ser de la comida No tengo ni nada de esta comida Me está hartando ese gatito Like para que no lo mate, ok? Ya está todo el carbón aquí A ver, ahora vamos a seguirle de escalerita Oh my god ¿Qué es esto? What? Ahorita no, ahorita no joven What the fuck Verga güey lo primero que digo y lo primero que hago Cabrón, no mames Ya valí verga está la perra agua, a ver dónde <risa> verga güey, no mames ¿Es por ahí, es por ahí, no te hagas pendejo, a ver No, creo que no es por aquí, me estoy haciendo. Nada más a perderme más. A ver, no, no, no, no, no no vamos a utilizar el criativo. Así vamos a hacer como machos pechos peludos. Aunque ¿okay? me quede bien poquito de vida y de comida. Así que ya está. Pero no ven mucho en mi Ok, hay un creeper por aquí y no lo voy a mirar mirar no. No, vale, pero... Para, paro, paradise, para paro. voy a tener que hacer esto hasta llegar hasta acá. ¡Audio eh. ¡Oh, la puta arena!